Hola, ¿sabes qué son las normas de estandarización? ¿Conoces la gestión documental y cómo puede ayudar a tu empresa? Grupo Dirigent nace con el fin de asesorar y formar personas y organizaciones en los sistemas integrados de gestión, logrando una mejora continua para que alcances el éxito empresarial. Soy Gabriela y te estaré guiando acerca de los procesos y servicios que Grupo Dirigent tiene para ti.